Buenas tardes, amigos y amigas. Hoy un día nublado, lluvia, este, tremendo. El, bueno, es lo que más o menos se venía avisando y contando sobre, sobre, el, sobre el clima que iba a venir. Después, bueno, ustedes han visto la diferencia térmica. Un día un calor, otro día te baja eh, con más de 10 grados. ¿Cómo andas acá con el... Este, no lo presenté porque, como ella es de la casa, es como si yo estuviera al lado de Federico. O sea, ¿viste? Entonces, parte del mobiliario. Claro, viste ya ni lo presenta. Está en el inventario. Quién. Claro, ¿viste? Pablo Ambrosetti, profesor de historia, docente argentino, gran, gran persona. Este, con él hacemos la historia necesaria. A partir de este momento, yo me callo la boca y él empezará a contarles a ustedes por dónde vamos a ir transitando. Bueno, eh, ante todo, bueno, buenas tardes a todas, a todos. Eh, sí, en la antesala del otoño con un día como hoy, ¿no es cierto? Eh, bueno, se nos ocurrió, eh, como para darle, no digo un cierre, pero por lo menos un impas a lo que venimos trabajando en las últimas encu encuentros, que está relacionado casi inevitablemente <coughs> con el tema con el tema de la coyuntura que atraviesa y que yo creo que también este, descompensa el equilibrio emocional de naciones y personas, no este conflicto europeo que se empantana, prosigue, y, lo, y lo, los impactos económicos que ya estamos viendo. Se nos ocurrió, eh, como, como resultante de esta... Um, de esta forma de presentación, sobre todo en, los grandes, en las grandes empresas de, de telecomunicación Que insisten con la idea de, sobre todo muchos intelectuales Que hablan de una especie de reinstalación del enemigo ruso eh, A los ojos de Occidente Algunos incluso ya hablan de rusofobia, ¿no es cierto? Sí. Y lo vemos en ejemplos bastante poco, no sé cómo decirlo delicadamente Bastante poco presentables como esta sobreactuación de la FIFA de expulsar a Rusia del Mundial y a los equipos rusos de la Copa Europea, uno dice, bueno, inmediatamente la FIFA va a expulsar a Inglaterra del Mundial claro. por estar usurpando ilegalmente un territorio claro. desde 1833. Claro. Aquí nomás, ¿no? En nuestro terreno. Claro. O va a expulsar al Estado de Israel de participar de la, por ocupar desde 1966, ilegalmente según la ONU, parte de claro. la Franja de Gaza y, Pal y Palestina. Es decir, bueno, eso no va a ocurrir. No. Uno sospecha que no va a ocurrir. No. Por lo tanto, esta suerte de, re de reinstalación de rusofobia, por llamarlo de alguna manera, no, nos abre como, como esa. Esa puertecita o esa ventanita de la historia. para tratar un tema que a mí personalmente me parece interesante, que es una, un breve y rápido raconto. de cómo Occidente, y cuando hablamos de Occidente, no hablamos de Occidente en abstracto. Digo, Occidente tiene una un, un centro de poder, que no es ni más ni menos que los Estados Unidos, mal que nos pese, es así. ¿Cómo desde la visión norteamericana se fue construyendo a lo largo del tiempo la idea del enemigo? Es decir, no los enemigos reales, La idea de, de, de la necesidad de, de un ellos enemigo. de tener un enemigo. Hago en, un breve paréntesis. Eh, les recomiendo a los que les gusta eh, el teatro, la música y el humor de buena calidad, ese extraordinario grupo de los años 60, 70, 80 y 90 que fue Le Lutier. Ah, en, eh, a, en los años 90 eh, hizo un, una suerte de sketch, de parodia De dos políticos sumamente corruptos De una nación inventada de América Latina, de América Central Que deciden modificar el himno Entonces contratan a un músico absolutamente menor Y le encargan una serie de modificaciones En una de esas reuniones los políticos le dicen al músico Mire, hemos decidido en el gobierno Hacerle una modificación a la letra al himno también Porque el himno es de la época de nuestra independencia de España, y hoy España es un país muy querido, muy simpático por todos nosotros, por lo tanto hemos decidido que el himno debe cambiar de país enemigo. Aparte, según Macri, la angustia claro. que tenían algunos por atacar a España. ¿no? Entonces le dice, pero ¿cómo ah, ah, cambiar ah, ah. de país enemigo? Sí, sí, vamos, no podemos ser más enemigos de España ni del himno, por lo tanto hemos decidido inventar un nuevo enemigo. Entonces el músico le dice, ¿y quién, ¿Quién es? Claro. Hemos decidido que a partir de ahora nuestro enemigo es Noruega. ¿Noruega? Entonces el, tip, el músico le dice, pero esto es una locura, le dice, ¿qué tipo de conflicto podemos tener con Noruega? Entonces uno de esos políticos le dice, puede ser cualquiera, que hayan aumentado el precio de la importación del bacalao o, o un tema limítrofe. No, discúlpeme, diputado, le dice, nuestro país no tiene fronteras con Noruega. Mire, si ya inventamos el enemigo, el conflicto sale solo. Claro. Bueno, más allá de esta humorada, cómo Estados Unidos, a lo largo de su historia, ha construido la idea del enemigo, ¿no es cierto? Desde su fundación como nación, en los años previos a la independencia, estamos hablando del último cuarto del siglo XVIII, Estados Unidos construyó el, el, el, primigeniamente, el gran enemigo era la opresión de la tiranía monárquica, principalmente Inglaterra, Inglaterra. de la cual se independizaban. Inglaterra. Eh, y como cultivó y logró instalar con un gran éxito ideológico, la idea de que las colonias, lo que, lo que hoy es Estados Unidos, que antes eran las colonias, tenían un espíritu de autodeterminación, de gobierno, de autogobierno y de libertad individual, que... La, la presión, sobre todo impositiva, pero también política, de la corona británica los asfixiaba. Por lo tanto, la independencia era como el paso necesario para liberar las fuerzas vivas que estaban larvadas en el territorio norteamericano. Producida la independencia, esas colonias, si nosotros nos ubicamos en el mapa estadounidense, mejor dicho, eh, Estados Unidos para finales del siglo 18 era principalmente la costa atlántica de los claro. Estados Unidos, lo que ellos llamaban las 13 colonias fundacionales. Producida la independencia, Estados Unidos comienza un lento, pero continuo, avance hacia el oeste, la conquista del oeste. Y ahí el enemigo que se construye en términos eh, ideológicos, son los pueblos originarios claro. que ocupaban todavía grandes extensiones de lo que hoy es territorio norteamericano. Para construir ese pueblo, la noción del salvaje al que había que enfrentar, eh, los norteamericanos utilizan no solo un aparato ideológico, vamos a conquistar el territorio que por derecho es nuestro, sino también un basamento religioso. Y para eso se basan no solo en, en el anglicanismo heredado de los británicos, sino en la construcción de una religión propia. Y esto lo decimos, al menos de mi parte, siempre entendiendo que el, el fiel, el, el, el ciudadano, el vecino que adopta una religión o la practica, nunca es responsable del aparato político e ideológico que las cúpulas de esa misma religión este, imponen. Sí, sí, ¿no? sí. A comienzos del siglo XIX... En los Estados Unidos se inventa una religión, que es la religión de los mormones. Es una religión, es la primera religión cristiana nacida en América. Desde su, desde su perspectiva, un campesino de la zona de centro-sur de los Estados Unidos, llamado John Smith, que es como decir Juan Pérez, es decir, nadie, un abstracto, Juan Pérez. recibe la aparición de Jesucristo en su granero y le da la orden ¿A que no adivinan de qué? De que mate a todos los indios. De avanzar hacia el oeste. De avanzar hacia el oeste, le dice, anda para allá. bueno Y ahí nace un concepto religioso, pero de base teocrática, que es lo que se llama el destino manifiesto. Ahora, no tenían una actitud muy religiosa nadie de los que iban avanzando hacia sí. el oeste, porque hacia el oeste uno, en, en las películas más infantiles, por decirlo, aunque sean dedicadas para adultos, demuestran solamente vaqueros, medio medio salvajizados, claro. medio delincuentes, de vez en cuando tocan el tema de la secesión, entonces después de la guerra de secesión muchos huyen hacia el oeste porque en el este tenían, según ellos, iban a ser discriminados, tenían hambre, no tenían trabajo... Y este, iban haciendo así Pero la, la realidad era Que había cualquier cantidad de inmigrantes europeos sí, sí. Que iban hacia el oeste Rusos, polacos, alemanes vos, que, Y que no conocían nada Y que ellos venían escapando de opresiones claro. europeas Y se bancaban un territorio Que era solamente hostil Para el hombre blanco Y que era la casa donde vivían Todo tipo de, de, de tribus De pueblos originarios americanos que yo estoy viendo, recomiendo ver una, una serie que se llama 1883, porque ahí te empezás a enterar que hay eh, un pueblo que se llama Los Dakotas, yo claro, no sabía. que le da eh, nombre a una provincia. Que de, de, de un estado, y que son especiales, pero que a su misma vez son hay cualquier cantidad de pueblos originarios. Sí, más de 60 cua en Más Estados cualquier Unidos. cantidad de pueblos originarios. Bueno, esa expansión hacia el oeste se hace contrariamente a lo que se en América Latina, donde no es que los conquistadores españoles y portugueses fueran mejores, pero mal que mal tenían la presión, por lo menos teórica, de la iglesia que los obligaba a intentar convertir a los pueblos originarios. Bueno, pero también eran unos criminales y unos por animalitos eso. porque trajeron a lo peor que encontraron. Ahí va. Pero en Estados Unidos esta religión del destino manifiesto le dice que no, que el salvaje, carente de toda alma, era inasimilable y ah. ahí comienza la expansión hacia el oeste con un, una política de ocupación territorial y de exterminio de los pueblos originarios y peor aún que la, que, la, que el exterminio de los pueblos originarios la, re, la reducción de los mismos el encierro en campos de concentración que tenían el simpático nombre de reducciones que era donde se encerraba a los pueblos originarios que se rendían y se apuntaba directamente a su exterminio biológico, que no se pudieran reproducir y desaparecieran. De hecho, hoy Estados Unidos tiene el 0,0002 de la población con, eh, perteneciente a pueblos originarios. Cuando al sur, en México, tenés casi el 43. Claramente ahí se ve donde hubo una política de exterminio y donde hubo una política de dominio, pero no de exterminio, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando se logra conquistar, ya para los años 30 del siglo XIX, o sea, 1830, y, y hacer de Estados Unidos una potencia bioceánica, una de las primeras del mundo, surge la necesidad de interrelacionar las viejas ciudades atlánticas con las nuevas ciudades pacíficas el medio de transporte, de comunicación y de comercio más avanzado en esa época, ¿cuál sería? El ferrocarril. el ferrocarril. El ferrocarril que se hacía con aportes de capitales privados, norteamericanos, también alemanes, también británicos, pero previamente a eso hay que hacer un trabajo muy duro, de, es, es el tendido de las redes ferroviarias, un trabajo sumamente duro, que lo hacía mano de obra no calificada. En los estados del sur, esa mano de obra no calificada, no la podían utilizar con los negros. ¿Por qué? Porque los negros esclavos estaban produciendo tabaco y algodón y los habitantes de los estados de Mississippi, Alabama, Carolina, no tenían ninguna necesidad de que haya ferrocarriles. Si ellos producían ahí, lo subían a un barco y lo vendían en Inglaterra. Claro. Por lo tanto, había que incorporar una mano de obra eh, poco calificada, dispuesto a hacer ese trabajo burdo. A los que incorporan primero es a los polacos y a los irlandeses. Por eso, con la falsa promesa de que se les iba a pagar con tierras. Con las tierras que se iban a conquistar. Con tierra encima de ellos. Claro, no. <risa> Pero a ver, hay una gran, un gran problema. Tanto los polacos como los irlandeses son europeos. Mm. Y mal que mal son blancos. Mm. El, el estadounidense, por ejemplo, el chiste que se hace aquí en, en Argentina sobre que los gallegos son eh, brutos... Uh -huh. En Estados Unidos se hace sobre los polacos y los irlandeses. Claro. Se los caricaturiza de esa manera. Pero estos tipos europeos venían con una formación y con un ámbito, con un deseo, una ambición en el buen sentido del término, de progreso personal. No era rentable para el naciente capitalismo norteamericano. Por lo tanto, deciden incorporar esclavos. Ahora, no esclavos negros que ya estaban. ¿Y ahí que comienzan a incorporar? Vía el Pacífico. Esclavos chinos. Yo te iba a decir, porque digo, claro. me parece que empezaron a traer... este. Esclavos chinos. Empezaron a traer ellos ¿Sí? a China. Claro. A Estados Ahora, Unidos. hay un tema. Apenas empezaron a llegar los contingentes de esclavos chinos a los que hacían trabajar en el ferrocarril, el gobierno norteamericano descubrió que si hay algo que sobra en el mundo son chinos. Son chinos. Ojo. <ríe> Entonces, si Ojo, vos traes contingentes de chinos acá, corres el riesgo de que estos chinos se reproduzcan y que tengan un problema. Por lo tanto, en 1841, y esto no es broma, el Congreso norteamericano sancionó una ley donde se prohibía ser chino en Estados Unidos. Vos me estás jodiendo. No, no, no. Se declaró ilegal el ejercicio de la chinés en Estados Unidos. El mismo país que los traía como esclavos, ¿no es cierto? Como dijo Franchella en aquel sketch que decía, vos me está cachando. Es decir, que vos pues... tenías esclavos chinos en la costa pacífica, puntualmente lo que es el estado de California, zona de San Francisco, eh, trabajando en el tendido de redes ferroviarias, y esclavos negros produciendo alimentos, tabaco, algodón, en el sureste de los Estados Unidos. Ahí claramente Estados Unidos, el gobierno central de los Estados Unidos refuerza la idea de que son ellos los norteamericanos y no los negros y mucho menos los chinos <coughs> parte de esta nueva nación y refuerzan la idea de que ellos como pueblo son el pueblo elegido el destino manifiesto que se le apareció al bueno de John Smith para conquistar las Américas cuando se produce la guerra de secesión de la cual ya hemos hablado el gran enemigo no era tanto la esclavitud sobre la cual ya había un consenso casi global de que había que transformarnos en asalariados, sino de qué hacer con los negros, que lo hemos contado. Por eso el gobierno norteamericano compra a los británicos una porción de África, funda, el inventa el Estado de Liberia, de Liberia con la intención de expulsar claro, a, lo, a los negros. Allá. ¿no es cierto? Es decir, que el primer enemigo que inventa el centro del poder occidental son las minorías raciales. Pueblos originarios, negros o afrodescendientes y chinos. Esto queda claramente. Mmm es una institución. Se podría decir que la institucionalidad eh, estadounidense es una institucionalidad todoterreno. O sea, sí, sí, sí. Pero tipo te dicen, ¿qué necesitas? Y qué sé yo. Vos sabes que estaba necesitando que me digas que el agua es verde. No hay problema. ¿Otro color? quieras una alternativa. A gusto del consumidor. Mañana y que no se pueda tomar, que no, porque mi competencia justo están pasando un agua en un coso verde. Listo, va a estar prohibido los envases verdes. ¿Vos de qué color? ¿So violeta? Lo único que se autoriza en Estados Unidos es tomar cosas en envase violeta. Eso. Es decir, ahí tenemos eh, lo que alguna vez el antropólogo brasileño Darcy Ribeiro llamó la racialización de las relaciones capitalistas de explotación. Traducción. Dentro de una sociedad donde hay pobres y ricos, dentro de los pobres, los más pobres son los menos blancos. Claro. Bueno, y esto lo vemos muy claramente, eh, y, y el gran difusor de esa idea de la nacionalidad va a ser la historia, como, como herramienta de relato, pero en una sociedad ya claramente desarrollada tecnológicamente, a finales del siglo XIX, comienzos del XX, utilizan como gran herramienta de propaganda los medios de comunicación, el periódico principalmente, y la naciente industria del cine. No es casual que el primer largometraje filmado en los Estados Unidos se haya filmado en 1915, una película muda, por supuesto que a blanco y negro, dirigida por George Griffiths, el mismo director de Lo que el viento se llevó, que se llamó El nacimiento de, la, de una nación. Yo se los recomiendo, está en YouTube subida. Y es una película que cuenta la historia de la guerra civil, la derrota del sur, y luego lo que plantea es... El, a ver la, la crisis social que había Con una gran cantidad de negros libres Caminando por las calles Diputados negros a, que, a los que la película los presenta Descalzos, cortándose las uñas en las bancas del Congreso Yendo con gallinas al Congreso No es broma, esto lo pueden ver ¿eh? Y la película termina con un grupo de patriotas Del centro sur de los Estados Unidos Que deciden enfrentar este avance racial de los negros Y fundan una asociación llamada El Ku clan supongo Del cual era miembro Joseph Griffith El director de Lo que el viento se llevó Atento que yo lo dije sin saber y en coda Porque dije de que hecho, ya estamos perdón, derrapando De hecho, la, la, la, la cartulina de la película La cartulina de presentación que se hacía antes no Lo que hoy sería la tapa del DVD Era un templario subido a caballo Con la bandera norteamericana o sea, cualquier, cual, cualquier cosa, bueno cualquier cosa. Es decir, ahí lo que tenemos claramente es como este aparato de propaganda en manos del cine, que se inicia con la película de Griffith, luego se se va a transformar como una mecánica de lo que algún eh, pensador, sociólogo francés como Alain Rouquier un famoso pensador francés, llamaba el colonialismo interno. Los Estados Unidos, antes de convertirse en un país imperialista, es decir, que, colonia, que coloniza fronteras para afuera, tiene que colonizar frontera para adentro. Y la colonización es territorial, ocupación del territorio, económica, empobrecimiento de las grandes mayorías, y también ideológica. Y ahí el cine fue el gran aparato de propagandización del de, de la teoría del destino manifiesto norteamericano. Si nosotros continuamos... Es muy, muy interesante porque yo... sabéis en quién estoy pensando cuando él dice eso? En los años que Sarmiento vivió en Estados Unidos. Entonces estaba pensando cómo habrá propagandizado él cuando acá no había cine, porque evidentemente es, parece... Yo siempre digo que Argentina es es como que se mira en un espejo en Estados Unidos mm. desde el punto de vista de, de, de su desarrollo capitalista tóxico, uh -huh. ¿no? Este, y él lo que está describiendo es la historia argentina. Está describiendo la síntesis de la historia argentina de lo que Buenos Aires y las familias patricias y poderosas han hecho. Es decir, antes, antes bueno, primero... Vamos a estrangular hacia todo lo interno, vamos a llevar una especie... De, allá será el American Way of Life, acá sería el porteño Way of Life, uh -huh. este, a las distintas extensiones del territorio argentino para que yo me asegure que ellos tengan miedo de enfrentarse con nosotros claro. y que yo no los configure como mi enemigo. Claro, y la construcción de esa, de esa visión maniquea de la historia entre un, eh, una parte de la sociedad que encarna los valores de la civilización y el progreso y un sector amplio que casualmente son los sectores populares y los menos blancos mm. que representan a la barbarie, el atraso, la anarquía y el desorden. ¿no? Es decir, los Estados Unidos construye a través del aparato propagandístico que fue el cine eh, la construcción de lo que llamaríamos una hegemonía cultural, en términos de Gramsci, ¿no? Otro gran pensador de que algún día hablaremos. Lo cierto es que entrado el siglo XX, entonces, eh, Estados Unidos se había conformado como una nación en base a estos valores. Y a la construcción de un, entre enormes comillas, prototipo de norteamericano ideal que ellos llaman WASP, con W, WHITE, blanco, anglosajón o sea, de origen ah, británico anglosajón, protestante el wasp este, es decir, ese es el modelo norte, ese es el prototipo del norteamericano ideal un hombre blanco, de origen británico en lo posible, y de religión protestante por eso Kennedy no se lo bancaba Porque, Porque, irlandés, católico claro. lo cierto rebelde. es que esa construcción de esa hegemonía cultural fronteras para adentro este, que ya en el siglo XX tiene su correlato con el inicio del imperialismo. Hay que recordar que en 1898 sí. Estados Unidos se queda con Cuba, poco tiempo después a, eh, in, a anexa a Puerto Rico. Pero digo, hoy nos vamos a hablar de Estados Unidos, fronteras para adentro. A comienzo de los años 20, entonces, durante ese gran despliegue y expansión del capital, esa que en la historia se, se la conoce como la época de la gran expansión, este, que va a llegar, obviamente, hasta los años 30, donde, del cual ya, también ya hemos hablado, hay una eclosión, implosión del sistema capitalista a escala global, que impacta fuertemente en los Estados Unidos. Claro. Estados Unidos es uno de los países donde la crisis hace desastres. Para que nos demos un, una idea, Estados Unidos pasó de tener en los años 20 prácticamente pleno empleo, a tener casi una tasa de desempleo del 25%, que es la más alta en la historia global. Un tercio de los bancos quebrados, 60% de los campos embargados y una pobreza de la cual Estados Unidos nunca supo antes ni después. ¿Cuál pasa a ser entonces el enemigo en ese momento de crisis de descomposición capitalista? Y esto es interesante. Los sindicatos. Estaba pensando en eso, decía yo, los europeos trajeron los sindicatos. Ahí va. Y especialmente los sindicatos que, que en Estados Unidos, y esto es interesante decirlo, el movimiento sindical de muy lento desarrollo, muy tardío desarrollo, eh, tuvo mucha presencia de corrientes sindicales que no eran de izquierda, que eran corrientes sindicales más cercanas a lo que hoy llamaríamos la socialdemocracia o el laborismo inglés por mucha presencia de ciudadanos. Irlandeses, que como obviamente son católicos son bastante refractarios a las ideas comunistas o de izquierda Y británicos, que tenían sobre su experiencia 100 años de construcción sindical, ¿no es cierto? Pero más allá de eso no se banca que te lo fumes No. ¿Y qué hace entonces? A comienzos del siglo XX, por eh, un señor llamado JP Morgan el fundador de la J.P. Morgan. De la J.P. Morgan. Histórico acreedor, buitre, carancho y demás aves de rapiña. ¿Qué de haces, la... perdido? ¿Cómo te va tanto tiempo que no nos saludamos? <risa> el ex patrón de. de... Alfonso Paragay, por nombrar de algún Alfonso ejemplo. Alfonso y de este otro, que fue ministro de Economía, uno de los cinco. Caputo. de Caputo. Claro. Yo lo leí el nombre de él leyendo Bloomberg, que es, es el sitio. De, eh, de, digamos, de todo lo que sucede en la bolsa claro. de Nueva York. Entonces estaba gobernando Macri y yo me encuentro con que el hombre estaba relacionado con el Deutsche Bank sí. directamente y que él era uno de los agentes que Totalmente. estaba. Yo, yo, pero esto es vergonzoso, hasta, hasta en el Bloomberg sale públicamente. Este señor J.P. Morgan que obviamente tenía sus terminales políticas, sobre todo en el Partido Republicano, también en el Partido Demócrata, pero principalmente en el Partido Republicano, eh, logró imponer una ley antitrust. Los trusts en Estados Unidos, para traducirlo fácil, es lo que aquí llamaríamos un monopolio. Yeah. Entonces sale una ley a comienzos del siglo XX que dice que ninguna, no puede haber una única representación eh, empresarial económica, ni, ninguna, no puede haber una única representación económica que acapare un área de la, de la producción. Sí, y uno dice qué interesante, porque Estados Unidos así está evitando que haya monopolios económicos. Bueno. Esa ley que se sancionó a comienzo del siglo XX, ¿a quién se la aplicó? No a las empresas, a los sindicatos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Claro, ¿cómo desarrolló, eh, cómo aplicó esto el Poder Judicial norteamericano? En un, en un sistema capitalista hay fuerzas del capital, las empresas, sí. y las fuerzas del trabajo, fuerza de los trabajos. Trabajo. Esa regulación la hace el Estado. Los, eh, los empresarios se aglutinan en cámaras empresarias, en empresas y en cámaras empresarias, los trabajadores nos aglutinamos en sindicatos, sindicatos. Bueno, un sindicato, vamos a poner un ejemplo en la Argentina, la UOCRA, Unión Obrera de la Construcción, que representa a todos los trabajadores nacionales que trabajan en la construcción seas yesista, seas eh, ceramiquista, seas herrero de obra, seas carpintero de aluminio, sos trabajador de la construcción ¿qué dijo la justicia norteamericana? eso es un monopolio hay una entidad que aglutina monopólicamente un área de la producción. Por lo tanto, prohibieron a comienzos de los años 20, eh, 20, y especialmente después de los 30, la formación de sindicatos nacionales. Estados Unidos, hasta el día de hoy, no tiene ni central obrera, no tiene ni una CGT ni una CTA, y no tiene sindicatos de representación nacional. Las únicas dos excepciones de sindicatos que lograron resistir fueron el sindicato de marítimos y el sindicato de camioneros, que son sindicatos nacionales por su estructura. Los barcos están en todo lado y los camiones van por todo lado. El, no tienen una unión ferroviaria porque los trenes son del Estado, en Estados Unidos, ¿verdad? Esos dos sindicatos, tanto el de camioneros como el de marítimos, fueron, pero... Brutalmente reprimidos, sobre todo durante el gobierno de un hombre que ha pasado la historia con un blanqueo de prontuario este, increíble, que es Franklin Delano Roosevelt, autor del New Deal, constructor del estado de bienestar. Nadie le va a quitar mérito por eso. Pero fue uno de los presidentes más abiertamente antisindicales. Los trabajadores camioneros estuvieron 96 días de huelga consecutivas durante el gobierno de Roosevelt en los años 30 hasta que el gobierno de Roosevelt les intervino el sindicato con la Guardia Nacional. El sindicato de marítimos era mucho más eh, conflictivo de, de enfrentarlo, porque Estados Unidos es un país naturalmente exportador, y sobre claro. todo en materia prima. Claro. Por lo tanto, ahí se dio una doble política de represión en las seccionales eh, rebeldes, donde sí había, sobre todo a partir de los años 30 presencia de dirigentes vinculados al comunismo y de construcción de sindicatos mucho más cercanos al partido demócrata y al republicano porque esto también es una característica extraña del, del, de la conformación de la identidad política norteamericana. Uno desde, lo ve desde acá y dice el partido demócrata, un partido mucho más progresista, vamos a decir en algunas cosas, po vamos a ponerle, la lógica sería que la mayoría de los trabajadores se referencien ahí. Sin embargo, la mayoría de los sindicatos, hay excepciones, el de los maestros, el de los científicos, pero la mayoría de los sindicatos tienen desde los años 30 conducción republicana. ¿Por qué? Porque eran sindicatos muy reacios, sobre todo porque estaban en manos de irlandeses, a la infiltración comunista. Y eso era algo con, con que permitía una alianza táctico-estratégica con el Partido Republicano. Es decir, que el segundo gran enemigo que se construye a partir de los años 30 es el movimiento obrero, al cual se reprime, se lo clandestiniza, se lo fractura, se lo atomiza y se lo encorsetan en estas leyes que originalmente parecían que limitaban el capital, cuando en realidad le aseguran al capital algo... Que es obvio, Estados Unidos desde 1930 nunca tuvo una huelga general. Nunca tuvo una huelga general. Por la imposibilidad claro. de armar todas esas partes en las que está fraccionado el movimiento obrero. De hecho, eh, nosotros podemos recomendar una película que fue financiada por el Departamento de Estado, bastante famosa, de hecho trabaja un actor hiper conocido, Marlon Brando, que se llama Nido de Ratas, una película de los años 50, ubicada en los 30, que cuenta la historia de eh, la infiltración mafiosa en los sindicatos portuarios de Chicago. ¿Y por qué está filmada en Chicago? Porque a que no sabemos quién tenía la conducción política del sindicato marítimo de Chicago. Los comunistas. Esas cosas raras que tiene el cine, ¿no es cierto? Lo cierto es que... Más allá de los éxitos que claramente tuvo el gobierno de Rubel, que no lo vamos a descubrir ahora, ni mucho menos eh, negar, Estados Unidos sale principalmente de la gran crisis mediante hecho global, a la Segunda Guerra Mundial. Claro. Estados Unidos sale de la, de la gran crisis mediante el empuje de la industria que le dio la Segunda Guerra. La guerra, más allá de que es una catástrofe humana, es un éxito económico para los empresarios. Se fabrican cosas que se rompen. Sí, además Estados Unidos se hizo el burro. Es decir, este, tendría que haber entrado mucho antes, mucho antes y no entraba a propósito porque claro. estaba esperando a ver que Europa quedara totalmente claro. destronada y, y destrozada. Est esto es lo que un, un, un, un historiador egipcio llamado Samir Amin decía que Estados Unidos tiene una forma de keynesianismo militar. O sea, un Estado presente que dinamiza la economía, luego inventa una guerra, rompe todo y hay que armarlo de vuelta. Claro. Bueno, ¿cuál es el es enemigo salen. que se construye a partir del ingreso de los Estados Unidos en la Segunda Guerra? Los alemanes, supongo. Y claro. los japoneses. Y los japoneses. Oh, Comunidad claro. enorme en los Estados Unidos, especialmente en el Valle de California. Y que los metieron en campos de concentración. En Estados Oiga, también... Unidos tuvo cinco campos de concentración en la provincia de California, llamados elegantemente centros de reubicación, donde se encerraba, ni más ni menos, a las familias la familia norteamericanas, norteamericana, de origen, de origen japonés. japonés. Y la única forma de evitar que tu familia sea relocalizada en ese centro clandestino... Era, el, era ir a un cirujano plástico. No, era que el varón de la familia se aliste en el ejército, como voluntario. Por eso Estados Unidos tuvo dos compañías de japoneses eh, japonés, norteamericanos de origen japonés, que obviamente los mandaron a pelear ¿a dónde? A Filipinas y a Japón. Claro. Bueno. Este, Para es decir, confundir al enemigo. Bueno, ahí se construyó americano? la idea de el japonés como el sospechoso, el, el, el hombre que, sí, nació acá, pero mírenle los ojos, no se parece a nosotros. Vi una película sobre Sí, eso. hay un montón. Y obviamente el alemán, y especialmente el nazismo, como el gran cuco a escala global. Que lo era. Lo que no significa que los norteamericanos eh, sean eh, mucho mejores, no. digamos. Bueno. Ellos además entran a la Segunda Guerra Mundial y de punto de vista, entras al, al, al terreno de... de de guerra sin experiencia, uh -huh. y ellos lo tenían muy claro ellos. Entonces lo, los primeros enfrentamientos del ejército estadounidense, la Marina, Fuerza Aérea, en escenario europeo, trataron de que, eh, el, que los primeros fueran en lugares más bien solucionables, acompañados de regimientos ingleses que ya claro. venían con experiencia y medio como para que aprendieran. Sí, sí. Porque iban a sí. lugares donde pensaban que entraban así nomás corriendo, que esto, que lo otro, y los lo, reventaban. Claro. Este. Pero era bien, bien, bien complicado. Es sí. Yo siempre he opinado toda mi vida eh, cuando uno escucha hablar sobre el famoso cerco mediático, y luego de haber visto algunas de las películas que refieren los temas que está hablando Pablo, digo, a ver, uno habla en general en contra de los estadounidenses y es muy injusto, porque la verdad que es el primer pueblo que sufrió claro. el experimento, eh, digamos, de mercadotecnia y, sí. de, y, y de comunicación, y que le hicieron un cerco mediático. pues qué sé yo, recién hace 15 o 20 años yo me enteré que en, en las épocas donde había habido... En la tele te mostraba que solamente la Universidad de Washington Había visto una manifestación Que había sido reprimida por el ejército Que había muerto un estudiante Y resulta que después eran 700 universidades claro. Que habían entrado en protesta sí. En los años 70 Y que había muchísima mayor cantidad de muertes Y bueno, lo que ahora internet no puede evitar Que es el Black, eh, Black Lives Matter claro. Las vidas negras importan Y cómo la gente sale Y ellos no están mostrando lo que les está pasando ahora, que es como un resumen. Es decir, la historia es eh, una noticia en desarrollo y la actualidad de esa de esa noticia es que evidentemente ese presidente Biden tiene que hablar con Maduro, como hablamos en Juárez, es porque está débil. Claro. Es porque está débil, porque si no hubiera ido por la fuerza. A ver, entonces... Esa es mi, esa es mi apreciación que, del pasado y el claro, presente y, y, y que es lo que estamos. Lo que vemos ahí es que, digo, tanto la construcción del enemigo interno el japonés, como el enemigo externo el alemán, vale. termina cuando termina obviamente la segunda guerra pero ahí arranca un ¿El nuevo el... enemigo, el ruso, el ex aliado claro, y hay Estados Unidos, y eso que Estados Unidos le ayudó a la Unión Soviética sí. financieramente Tecnológicamente. Totalmente. Después los rusos hicieron, eh, digamos, toda la ayuda que recibieron en cuanto a tanques de guerra, hicieron su matriz y su formato ¿Tú? tecnológico, porque lo ayudaron todo, porque aparte les, les convenía. Totalmente. Les convenía. Eh, sí, aquí la historia del cine tiene películas para tirar para arriba de cómo el cine, como gran aparato de propaganda ideológica, a partir de los años sobre todo 50, construye al comunismo y a la Unión Soviética como el gran enemigo del, del American eh, of Life, la, eh, la sí, de sí, sí, la forma de vida americana, y en realidad del mundo democrático en su conjunto. Claro. Y de hecho esto impacta al interior de los Estados Unidos con la figura, con dos figuras nefastas en la historia norteamericana, que fueron el entonces este, director del FBI, Ajá. Este, um, J. Edgar Hoover, y el senador Joseph McCarthy, senador republicano, que crea, en unidad con los demócratas, hay que decirlo, lo que se llamó el Comité para la Investigación de Actividades Antinorteamericanas. Norteamericanas. Volvió loco al cine americano, de las acciones, Básicamente, que era un, un, un departamento de Estado que investigaba las actividades del Partido Comunista. Que, que, digo, que, que no era solo eso, digamos. Y todas las actividades que fueran sospechosas de tener algún vínculo de izquierda. Por ahí pasaron eh, figuras este, conocidas, sobre todo en el ambiente artístico. Se concentraron en el sindical, sí, sí. En, el arti en el estudiantil y en el artístico. Ahí pasaron figuras muy conocidas. El más conocido de todos tristemente célebre, fue un director norteamericano llamado Elia Kazam, un director eh, norteamericano de izquierda, abiertamente de izquierda, que dirigió una película muy famosa, donde también trabajó Marlon Brando, llamado Viva Zapata, en el año 1954. A él lo, lo, lo convoca el Senado, Joseph McCarthy, para dar explicaciones. Ya se habían metido preso a cinco directores de cine, de hecho hay un documental muy bueno que se llama Los Cinco contra Hollywood, está en YouTube también subido, este, y este director de cine, Elia Kazán, al que se lo acusa de ser de izquierda, da una entrevista diciendo que él va a ir al comité y les va a decir lo importante de la libertad y que él está en contra de estos se apriete, y cuando va, la declaración, cuando va al Senado denuncia a todo el mundo, este, es, eh, da nombres y direcciones de directores, actores, guionistas. Cuánta plata le pusieron. Bueno, este, de hecho, uno de los que hace poco se desclasificó que era informante de Joseph McCarthy era Walt Disney. Que era un inmigrante venezolano, venezolano llamado Luis Amora, que se transformó luego en Walt Disney. No sabía claro, de eso. Y que era informante de, de Joseph McCarthy. Era un informante, como trabajaba en el cine un tipo que pasaba buche diríamos hoy <ríe> un tipo que pasaba información al FBI sobre actividades sospechosas dentro del ámbito de, del cine el otro que dicen que era buche por ahí yo me estoy equivocando era Elvis Presley bueno, que el, también era reconocido y fanático buche el, sí, eh, bueno amigo personal de Richard Nixon así que eso. no eh, Elvis Presley y John Wayne otro actor muy conocido también, pero me sorprendió sí. Elvis Presley fueron, que... fueron dos de las personas que, ¿Por qué vos? que firmaron en los años 70 un petitorio para que el gobierno de Nixon use armas nucleares en la guerra de Vietnam. Porque a ese nivel, ¿no? Bueno, lo cierto es que en los años 50 el gran enemigo entonces es la infiltración comunista. sobre lo cual se descarga un enorme, enorme aparato represivo en el sindicalismo, que ya estaba claramente diezmado, mm. en el cine, donde es cierto, en el ámbito de la cultura había muchas personas, no comunistas, pero con ideas de izquierda, y en la educación, a tal punto que hasta el día de hoy, para ser maestro en los Estados Unidos, vos tenés que hacer un juramento de lealtad al gobierno norteamericano. Si no, no te dan el título. Año 2022. Hasta el día de hoy, un maestro tiene que jurar alta al gobierno de los de Estados Unidos y a los valores que éste encarna para poder ejercer la docencia en las escuelas públicas norteamericanas. O sea, así se construye la hegemonía cultural. ¿no? Y al mismo tiempo eso se producía en un momento de expansión del capitalismo y donde la mayoría o, o las grandes mayorías de la sociedad norteamericana, blancas, vivían bien. Con buenos niveles de consumo, con buen trabajo. Pero solo ellos. Solo ellos. ¿Qué comienza a ocurrir a finales de los años 50? Y vos nombraste a Elvis Presley, que está muy bien. Mm. Elvis Presley es, sin quitarle mérito de su dote artístico... Pero es un buche. Y aparte fue un invento, un invento de la industria discográfica. Claro. Era un blanco del sur que cantaba como un negro. La música de los negros. Y algunos dicen que cantaba en realidad ah, como un italiano, Bueno. además, que tenía un perfil físico de italiano. Y que ¿Qué comienza rock? a aparecer a, comi a finales de los años 50? El rock, el rock and roll, el rockabilly, el blues, como movimientos contraculturales y especialmente desarrollados en las áreas sur de los Estados Unidos, con clara influencia negra. A partir de finales de los 50, comienzo de los 60, sobre todo con lo que la historia cultural llama la invasión británica, no fue una invasión, básicamente fue cuando los Beatles llegaron a los Estados Unidos y dieron vuelta y comenzó a, a varias el, generaciones. Y, discúlpeme, y comenzó el griterío. Claro, <risa> este, comienza a aparecer la emergencia, o sea, la aparición de un actor social hasta entonces invisibilizado en la sociedad norteamericana, que era la juventud. Y la juventud disconforme, primero con las normas pacatas de la sociedad tradicional norteamericana, y luego una sociedad mucho más comprometida con cuestiones más vinculadas a libertades individuales. Puedo usar el cabello largo, este, puedo salir de noche, puedo ir a un bar a juntarme con mis amigos negros, puedo usar minifalda, puedo tener cierta libertad sexual, vamos a decir así, eh, por afuera de los marcos de las buenas costumbres, ¿no es cierto? Y ahí comienza a, flarece, a, a florecer los gérmenes de lo que van a ser el movimiento hippie, el otro gran enemigo en construcción por los Estados Unidos. ¿Qué era para los, para lo, eh, los sectores conservadores de los años 50 y 60 la aparición del hippie? Una juventud descarriada, claro. que no quería laburar, que no quería producir, que no quería votar, que no quería alistarse en el ejército. Perdón. Y en el momento donde Estados Unidos salía de una guerra, la de Corea, y entraba en otra, la de Vietnam, donde la juventud no se alistaba. Y no solo no se alistaba, sino que estaba en contra de la guerra. Entonces el movimiento estudiantil y la juventud como categoría social fue vista como un enemigo del régimen. Además, y esto no es poco, ya desde finales de los 40 había comenzado a aparecer un movimiento, sobre todo en los estados del sur, de lo que luego se pasó a llamar el Movimiento por los Derechos Civiles, donde había de todo. Donde había movimientos de profesionales negros, de clase media acomodada, que se llamaban la Unión de Personas de Color Norteamericana, que eran básicamente profesionales, abogados, maestros, mecánicos, este, comerciantes, que lo que decían es, a ver, yo soy un ciudadano norteamericano, pago mis impuestos, quiero simplemente vivir como viven mis vecinos blancos. Reclamaban poder ir a los mismos bares, poder ir al mismo cine y sobre todo votar. Pero comienza a haber otro, otra rama de, de, de, de, de, de la comunidad negra que lo que dice, no, a mí no me alcanza con votar, yo quiero que me dejen de discriminar, quiero que me dejen de explotar, no voy a alistarme a un ejército para pelear por un país que me odia. Quiero, quiero rescatar mi herencia africana. Quiero que se me reconozca no como un, una persona de color, como decían estos, sino como un afroamericano. Esa línea, una línea mucho más este, contestataria, Malcom, Malcom X, sí, se es. fracciona en dos grandes grupos el grupo de lo que se llamó La Nación del Islam, está la película sí, X, filmada por ese director extraordinario negro Spike Lee, de los años 90 que trabaja en Denzel Washington uh -huh. que es la historia de Malcolm X, pero es la historia en realidad del movimiento de lo que se llamó La Nación del Islam, que eran negros de filiación musulmana que decían, a ver, la única posibilidad de la coexistencia pacífica entre blancos y negros es la secesión de los estados del sur. El gobierno norteamericano tiene que entregar los estados del sur para que los negros nos autogobernemos, porque no hay posibilidad de coexistencia pacífica, porque ustedes nos explotan hace 300 años. Entonces, la única forma de impedir la violencia racial de ustedes hacia nosotros, o de nosotros hacia ustedes, es que nos separemos. Otra rama de la comunidad negra, ya en los años 60, totalmente autonomizada del Islam, fueron lo que se, famó, se llamó el Black Power, poder negro, y que luego derivó en las Black Panthers, las panteras negras, que eran negros y marxistas. Eso que vendría a ser más Nueva York, toda más las, las Sí, todas las zonas, ciudades grandes y Dale. con un, una gran presencia de estudiantes universitarios. Dale. Negros que, que llegaban a la universidad y que se daban cuenta... No solo que los discriminaban, que los explotaban, sino que había un sistema de opresión a escala global del que ellos no querían ser parte. Entonces decían, acá, en realidad, hay que liberarnos en tanto negros y en tantos eh, hombres y mujeres de la clase trabajadora. Claro. El enemigo es el sistema en su conjunto. Y el gobierno norteamericano es una administración de ese sistema oprobioso. Es decir, los movimientos... Y todos estos movimientos, el, el movimiento hippie, el movimiento estudiantil y el movimiento de los derechos civiles y el movimiento del poder negro, tenían como vaso aglutinante la pertenencia generacional. Eran jóvenes. En su inmensa mayoría eran jóvenes, claro. sub 40, que le decían queremos cambiar todo. Donde tenía figuras muy de avanzada como Malcolm X, ultra de izquierda como Angela Davis. Más integracionistas como Martin Luther King Pero que todos estaban generando Que crujiera el modelo desde adentro Es decir, y ese es el nuevo enemigo Que construyen los norteamericanos Puertas para adentro Y no hay que olvidarse que esto se hace En un contexto en que Estados Unidos Estaba embarcado en una guerra Empantanado en una guerra Que terminaría perdiendo, que era la guerra de Vietnam claro. El ejemplo máximo o por ahí el más pintoresco es de este extraordinario deportista que fue Mohamed Ali. Ali, integrante de la Nación del Islam, él pertenecía sí, a la Nación sí, del sí. Islam. Él se cambia el nombre. Él se cambia el nombre. Que lo reclutan. porque durante la guerra de Vietnam, Estados Unidos tuvo que volver a imponer el servicio obligatorio. que no existía desde la primera guerra. Porque siempre había jóvenes que se alistaban en las guerras. Como la guerra de Vietnam no pasaba empezaron a poner el servicio militar obligatorio y esas cosas raras de la vida recaían especialmente sobre los negros. Mirá vos. Mohamed Ali, apro apro aprovechando su posición de ser un hombre conocido, da esa famosa conferencia de, eh, de prensa donde él dice que no hubiera la guerra. Y dice, no hubiera la guerra porque no voy a volar miles de kilómetros para bombardear un país que no me hizo nada. No tengo nada contra los vietnamitas, y ahí la, ahí la ruina dice, y no tengo nada contra el Vietcong, porque ellos a mí no me explotaron, no me sacaron de África, no me dicen negro y no me discriminan. Yo no tengo nada que hacer ahí. No tengo nada que hacer con él. Ningún negro mm. tiene que estar peleando por un país que los odia. El resultado fue el que ya sí, sabemos. Lo metieron en cana. <risa> bueno, Perdió este, el título y demás. Bueno, es decir, el enemigo interno se construye ahí. Ese sería, eh, perdóname, que te interrumpa. Hoy en día hablamos de que la FIFA se ensaña con los rusos y voy a decir, bueno, hay un antecedente de las ligas deportivas de boxeo ensañándose con este, Mohamed Ali, quitando, y quitándole el, el, el título y metiéndolo. Metiéndolo preso tres años, no fue una, una pavada, digamos, ¿no? Este, es decir, ahí tenemos esa mixtura donde el enemigo interno se construye con esa coalición entre lo racial el componente de clase, porque eran mayoritariamente jóvenes y jóvenes de clase trabajadora que habían accedido a los estudios universitarios, y el componente generacional, eran todos sub-40. Ese enemigo interno, y no es casual que en ese momento comiencen a aparecer en los Estados Unidos tres pensadores, poco conocidos por el público en, pe en general, pero nefastos para la historia global, uno llamado Samuel Huntington, que, y otro llamado Lawrence Harrison, que elaboraron un concepto, casualmente en la Universidad de Chicago, esas cosas raras de la vida, yeah. de lo que se llamó el culturalismo. Suena lindo, pero ¿qué planteaban ellos? En Estados Unidos se está larvando una guerra civil por incompatibilidad cultural. Tenemos un elemento y nosotros sabemos porque la estamos provocando. Claro, bueno, eso no lo no la la, decían. Eh, nosotros sabemos porque la estamos provocando, sabemos dónde termina este tren. El elemento negro, y ahí suman el elemento hispano, son inasimilables a las culturas, a la cultura angloprotestante de los WASP. De los lo, blancos, eh, anglosajones, anglosajones sajones, protestantes, protestantes y la última P tenía Poderoso. Este, es decir, <risa> eh, son, hay una guerra civil la en términos culturales. Y el tercero de esos pensadores menos conocidos es un hombre que falleció hace bastante poco, que se llamaba Gene, G-E-N-E, SHARP, como la vieja marca de televisores, S-H-A-R-P, sí. lo pueden googlear, que creó a finales de los años 70 el Albert Einstein Institute, Instituto Albert Einstein, para el financiamiento y defensa de la democracia global. Mm. Traducción. Un lavarropa, una agencia... Un de ya estaría muerto. Ya estaría eh? muerto, afortunadamente. Claro, no llegó a ver. No, sí Era un lugar matar. donde los poderosos, sobre todo de Wall Street y del Partido Republicano, financiaban las actividades de partidos democráticos en el resto de los países del mundo. Traducción. El, el soporte de los golpes de Estado, de los movimientos anticomunistas, de los sindicatos entreguistas, a escala global. Eh, uno de... Una de las instituciones que depende del Instituto Gene Sharp, el, del Instituto Albert Einstein, en la actualidad, es el Instituto Hannah Harens de la Argentina. No, ¿Quién es la presidenta del Instituto Hannah Harens de la Argentina? No tengo ni idea. Elisa Carrió. Otro de los, perdón, otro de los... Aparte, aparte parece una burla, porque bueno. los tipos tienen un perfil nazi directamente, discriminador, y justo le ponen el nombre de una niña judía perseguida y muerta en un campo de, de, de concentración. Pero si la burla es, es eh, lo de ellos... Sí. Lo cierto es que, entonces, eh, en, en esos años 60 y 70, se construye esa tensión al interior norteamericano con este enemigo joven, hippie, estudiante universitario y negro. Eso, objetivamente, y esto hay que decirlo, ese gran movimiento de masas que parecía que modificaba el rumbo de Estados Unidos y del mundo en su conjunto, terminó en una derrota en los años 80, esto hay que decirlo, con esa avalancha de los gobiernos neoconservadores, principalmente en Europa y también en los Estados Unidos, no sin el acompañamiento de todas las dictaduras genocidas militares de América Latina, ¿no es cierto? Lo cierto es que a partir de los años 80, también a través del aparato del cine, el gran eh, enemi enemigo interno nuevo pasa a ser, veamos en el cine, ya no la Unión Soviética, que estaba en un proceso de decadencia y descomposición, sino el narcotráfico, en manos casualmente de quién? Del componente latino, y el terrorismo islámico, de ese medio oriente, al que también los Estados Unidos había colaborado a hacer implosionar. Exactamente. Hoy a los oyentes les recomendamos películas en lugar de libros, ¿no? Si alguno de ustedes ha visto una película de los años finales de los 80, comienzos de los 90, la famosa película Rambo 3. Ah, que va a Afganistán. Silvestre Stallone, hombre del partido republicano. Y va y ayuda a los talibán a armarse y a usar Que ahí forza. son buenos. Que ahí son buenos, son re macanudos. Ahí son los luchadores de la libertad. Ahora no los quieren ni ver ni a, ni a 300.000 kilómetros. Bueno, es decir, vemos cómo se construye el enemigo en base a las necesidades coyunturales de los, del imperialismo norteamericano, es decir, de la política exterior. Aparte, uno de los, de los, de los ejemplos... Bueno, hay varias sospechas que no vamos a de detallar ahora sobre... ¿Qué pasó con las Torres Gemelas? Muchas sospechas. Pero luego, con los años, apareció a raíz de el, eh, que se derribaran las, las Torres Gemelas, Estados Unidos identificó a cualquier islámico como terrorista, uh -huh. directamente, persiguiendo a las comunidades islámicas en Estados Unidos y en toda Europa, y aparte generando una islamofobia espantosa en todo Occidente y en todo el mundo. Y entonces de repente apareció ISIS como el terrorismo, uh -huh. superterrorismo. Ahora, luego aparece Rusia, el ejército ruso y la fuerza aérea rusa en Siria y destronan al ISIS y a los otros cuerpos y quedó evidenciado que había una relación sí, sí. estrecha entre el ISIS y la CIA sí, sí. y el gobierno estadounidense. Sí. Porque directamente hasta parece que alguien se habrá enterado ahí, se enojó mucho y lo dijo hasta en los diarios americanos y dijeron que se quedaron sin apoyo, entonces este, eh, le protestaban porque decían ¡eh, los rusos! Y los rusos, eh, digamos, pues no se habla más de Siria no, no. y de la violencia en Siria. Entonces vos decís, ¿cuál es el juego? De estos tipos nosotros lo conocemos, yo lo que digo, que lo que parece porque no vivo en Estados Unidos, siempre dije que me gustaría ir a Estados Unidos a conocer en Nueva York, porque me parece que ahí tenés como la mezcla de todos uh -huh. todos juntos a la misma vez y después te recomiendan que hagas un viaje en auto por las rutas, como si fueran ellos, como tienen una ruta que atraviesa todo por el uh -huh. sur y metiéndote para conocer a la gente cómo vive en el campo. Pero evidentemente ellos han sufrido, ese pueblo ha sufrido de una represión espantosa por parte de la parte oficial del gobierno, policías, ejércitos, ¿Eh? Eh, guardias nacionales Y mafiosos y sicarios a patadas uh -huh. que tiene el gobierno Atacando todo tipo de gente Porque es una cosa que vos decís Amanece un grupo, ese grupo va medio como a Disneylandia A luchar por sus derechos, si hacen bien lo reprimen furiosamente Los tapan, no se deja que se hable Y entonces se empieza a cocinar las cosas que uno vio... Es decir, cuando se fue... Donald Trump del gobierno... Y no quería alargar el gobierno... Y apareció una serie de personajes... que vos bueno. decías, ¿De dónde salieron? Ahí, de un cómic... Y ahí tenés... En esta en esta locura... Eh, de, de la construcción continua... De un resumen... Sí, de un, de un enemigo interno... El Ku Klux Klan... Se funda en 1861... En el mismo año se funda el Club del Rifle. Y en el mismo año, el Congreso norteamericano sancionó una ley que prohíbe a los afrodescendientes poseer armas de fuego, para que quede claro cuál es el concepto. no Es decir, yo el mismo voy a, país... Yo te pero, voy a matar a tiros claro, si y vos no te podés defender. El mismo país que legaliza prácticamente de manera eh, totalmente liberada la tenencia y portación de armas en muchos estados legaliza a una institución racista de base fascista como el Ku Klux Klan y le prohíbe a una parte de sus propios ciudadanos defenderse. Y esto que vos decías, y con esto yo quería cerrar, de Dale. mi parte, al mismo tiempo que se produce esta construcción de enemigos internos, el capitalismo, como en todos los países del mundo, va inexorablemente a un proceso de descomposición interna, generando cada vez más bolsones de pobreza estructural y acumulativa. Que en el caso de los Estados Unidos, se conforma en la periferia de las viejas ciudades industriales, Chicago, por sí. poner un ejemplo, ha hecho un desastre. Un desastre. Y sobre todo en las áreas rurales más empobrecidas del centro sur. A la zona del, de, del conurbano de Chicago, desde donde, por ejemplo, salió Obama, Obama nació ahí, los sociólogos... como no es islámico Obama? <ríe> no, no. Los sociólogos norteamericanos lo llaman el cinturón negro. Porque es un, una parte que rodea la ciudad de Chicago y negro porque la mayoría de la población es negra. Y a esos habitantes de ahí lo llaman peyorativamente los underclass. La traducción sería como clase baja. Uno acá escucha la palabra clase baja y piensa en un trabajador. No. Dentro de la sociología norteamericana la working class, la clase trabajadora, es el trabajador blanco calificado de gran industria. Vale. La underclass es el negro ese que vive de changas, de ayuda del Estado, en una casa sumamente hacinada. Y si es que tiene ayuda del si Estado. Si es que tiene ayuda del Estado. Porque la mayoría tampoco están registrados. Claro, que no vota. Pasó ahora con el coronavirus, claro. que no sabían que tenían millones y millones de personas bueno, que no, estaban, no sabían cómo darle plata cuando no tenían registro. Y esto es interesante. A ese blanco fundamentalista religioso, que tiene armas de fuego, que no terminó la secundaria, que vive de trabajos golondrinas, que vive también de ayuda del Estado, no, en un remolque, una casa precaria, la sociología norteamericana lo llama white trash, basura blanca. Basura blanca. En Estados Unidos, al día de hoy, están oficializados, reconocidos por el Estado, 1.400... Repito el nombre. Al día de hoy, el Estado norteamericano reconoce la existencia de 1.400 clubes de armas en Estados Unidos. Es decir, hombres, también mujeres, pero principalmente hombres, fundamentalistas religiosos, que se reservan para sí el derecho de la autodefensa comprando eh, estrictamente armas de fuego. Que es la base electoral, no tanto del Partido Republicano, pero sí del Trumpismo. ¿De dónde salieron esos tipos? En lo claro. que es lo que la sociología norteamericana llama la white trash. Que además, en su inmensa mayoría, son abiertamente racistas. Porque así asimismo se ven como WASP. Se ven como el prototipo del norteamericano ideal. Es decir que... Son la... aspiracionales. Aspiracionales. Autopercibidos. Diríamos autopercibidos, aspiracionales y él. El... Ah, te enganché en una, se olvidó de quién es el enemigo de todos esos, esos tipos El gobierno estadounidense Totalmente. Porque ellos no creen en el sistema democrático, no, no. no creen en la república no, no, no. Entonces ellos no les importa nada, no quieren apoyar. Por eso pueden tomar el Capitolio cuando no les gusta el Capitolio, resultado el Capitolio, no quieren el presidente, no quieren nada, nada Es de decir, nada. Y ahí vemos un, un, una paradoja interesante del destino, ¿no? Cómo la potencia otrora presentada como la potencia hegemónica, cómo en los 90 se nos presentaba como el país que se iba a quedar con el, con el mundo en su conjunto. El país de la libertad. El país de la libertad. Tierra de valientes, el país y de, de la libertad. oportunidades. Este, cómo ese país, en su afán hegemonista de la construcción de enemigos internos para el fortalecimiento de esa minoría blanca que concentraba y concentra el poder, al mismo tiempo fue creando. Sus anticuerpos, que fueron estos sectores negros, juveniles, sindicales que se enfrentaban al sistema, y al mismo tiempo creó en la base de la pirámide social una gran cantidad de gente resentida que odia a los que quieren modificar el sistema y al sistema. Es decir, este desgajamiento, esta, este estadio de preguerra civil interna o de guerra civil ya larvada que se da en los Estados Unidos... Nos muestra algo que alguna vez eh, dijera un filósofo argentino llamado Rodolfo Cush. Los imperios ocupan espacios. Los que conquistamos somos los pueblos. Porque somos los pueblos los únicos que tenemos la capacidad creativa de establecer lazos de solidaridad, procesos culturales, construcciones colectivas inclusivas y no excluyentes. Mientras que los imperios se limitan a eso, a ocupar espacios ...expoliar riquezas naturales y al mismo tiempo degradar a los pueblos oprimidos o sojuzgados... ...que terminan convirtiéndose en esto que ellos mismos llaman basura blanca. Es decir, la construcción del enemigo histórico de los Estados Unidos es también una muestra de debilidad. No. Y es una muestra de debilidad interna porque nunca han terminado de cocionarse como una nación... Porque a una parte importante de esos tipos que viven ahí mismo, nacen ahí mismo, el poder no dominante norteamericano no los considera ciudadanos, los considera basura, blanca o negra. Es decir, los conflictos son inevitables, pero los enemigos no se inventan. Claro. Los enemigos son justamente los que inventan los conflictos y los que dividen a los pueblos justamente para que el poder permanezca absolutamente intocable, ¿no? Divide y reinarás, lo dijo Julio César, ¿no? Al enfrentarse a tanto pueblo que dijo, no, yo no puedo con esto, pero dijo, no, bueno, vamos a dividirlos y vamos a. te vas a dar cuenta cómo nosotros podemos sobreponernos a todos. Son tiempos de pensar, eh, son tiempos de, eh, para los que somos adultos, sentirte adultos y darte cuenta que como decía uno, ya o sea, no, el, el, no sos un niño, no tenés ocho años, tenés 30, tenés 40, la, vi, la vida está corriendo mucho más rápido, no en tiempo, está alargando el tiempo, pero ahora están cambiando otras cosas y vos tenés que entender qué te pasa. Encima nosotros vivimos en un país grande, no, es una republiqueta, no es un pedacito, de un pedacito, de un pedacito. No es Bélgica, que Bélgica es tan pequeño que entra en la mitad del Uruguay. Así que imagínate es chico. <coughs> imagínate lo grande que es Argentina. Pero exige también responsabilidad, adultez y enfrentar las, le, a, enfrentar las cosas que de repente una nación y su pueblo deben enfrentar o, mejor dicho, porque el enfrentar parece que ofrece lo inmediato y lo inmediato no existe un camino en el cual vas razonando, vas pensando, vas meditando, vas juntando fuerzas y vas, eh, en ese camino que vas meditando y todo eso, vas encontrando sentido común, vas encontrando puntos en común con todos y con todas. Entonces, directamente, en la cual vos no pensás en un enemigo, vos pensás, no, yo tengo que dejar de ser mi enemigo. Y entonces yo me, tengo que hablar de amistad Tengo que hablar de sentido común De nación y de pueblo Un capo total Porque nos hace pensar Me contó un montón de cosas que yo no sabía Lo de Walt Disney que es venezolano Yo no veo más Walt Disney un latino, un ¿Latino, terrorista un narcotraficante comunista chavista, estás loco bro? ¿cómo así que vas a decir una cosa así de Walt desmistificando la historia y, y tú sabrás todo eso que vuela o sea, están conservando el cadáver de un, de un, de un latinoamericano que, que, que es, es, es horrible es horrible yo voy a llamar a Daisy Shy y le voy a decir esto sí es espantoso, no se puede soportar, hasta luego